Es el 4 de marzo de 1934. Emilio, como todas las mañanas, va al huerto familiar. En este caso se le puede ver arando la tierra con una horca de doble mango para la siembra de lechuga. Las sembrará la semana que viene. Las jornadas en el campo son agotadoras. En el año 2020, Carlos ha heredado el gremio de su bisabuelo Emilio. Gestiona el arado de las nueve parcelas que tiene a su cargo. Lo realiza todo desde la oficina, gracias a la automatización de este sector. Es el 7 de abril de 1980. Raimundo recorta la plantilla de un zapato para atender al último pedido que le ha hecho un amigo suyo de la villa y cose una banda para un botín. Cada creación de zapatos o arreglo de estos es un trabajo lento y requiere paciencia. En el año 2020, Carlos ha heredado el negocio de su padre Raimundo. Desde su oficina indica a la cadena de producción de zapatos de la fábrica que fabrique mil pares de zapatos en color gris. Solo seis trabajadores más son necesarios para fabricar los mil pares. Hoy en día se busca automatizar el máximo de procesos, ya que los robots cometen menos errores y son más rápidos que los humanos, a la hora de realizar una tarea repetitiva. En esta gráfica podemos ver el porcentaje de tareas realizadas por humanos y máquinas en 2020 y la predicción para 2025. Las barras finas reflejan los porcentajes en el año 2020 y las barras gruesas los porcentajes esperados para el año 2025. Las barras negras verticales señalan la frontera humano-máquina. Como podemos observar, se espera un aumento en la automatización de todas las tareas, especialmente en las tareas manuales, repetitivas y en aquellas que requieran un esfuerzo físico. Por otra parte, aquellas tareas menos sustituibles por máquinas serán aquellas relacionadas con la comunicación y las relacionadas con la coordinación y gestión de equipos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que será una máquina la que acabe haciendo tu trabajo? ¿O crees que tu labor es irreemplazable?